Este es el Delta 2 de Coflow. Se puede cargar más de 3.000 veces, te puede durar 10 años y tendrías una instalación solar en tu piso. Sí, sí, en tu piso.